Pues ya estoy, ¿no? A ver, salgo por aquí y. Tengo la, la, la roja abierta. ¡Anda! Esto ya es el final, porque aquí que hay nada, ¿no? Sí, sí, tendrás que encontrarte el final ya abierto. Pues Ruiz, ¿no? Rocheito ahí, recto, recto. Hostia, uy uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Qué tienes ahora? Pues nieve y una de esto de ajedrez. ¿Qué hago? ¿Le, le meto un ready? Espérate, espérate, déjame de buscar a mí a ver qué tengo sí, que hacer yo aquí para. Antes, sí, antes de salir yo. Porque te tendré que ir de alguna manera? Que y no, me salte, no, no me salte ni el tío de las nieves ahora, ¿sabes? No veo, no veo nada de ajedrez por aquí, ¿eh? ¿No? ¿En serio? Pues so, no. Solo veo una cámara ¿Una y un proyector ¿Una cámara y un proyector? ¿Qué coño? ¿Con un ajedrez? ¿A que nos harán nos jugar al ajedrez? Verás, te vas a ver Vale, aquí abajo tengo una mesa Sí. y en la mesa hay una, una cinta de vídeo Mete la cinta en el proyector a ver qué te dice. A eso voy. Hostia, que chungo, ¿no, tío? Se viene. Vale. Tío. Y no puedo agacharme para darle al play a esto. Sí, sí que te gusta agacharte, sí. sí, sí, sí. <risa> Correcto. Espérate, porque no, esto no, no, no. No, se, no se reproduce. Ua, tío. Tengo que salir. A, salgo, salgo, salgo. Voy a salir a ver, a investigar. Y se me cierra, ¿no? Qué perros. Me estoy helando, me estoy helando. Están los marquecitos ya helados. A ver qué encuentro por aquí. Porque tirar esto no puedo, ¿no? Hacer nada con esto. No. Igualmente. Tengo la puerta aquí para salir y aquí tengo. A ah, ver. ¿Cómo coño? ¿Eh, eh, puedo, es? Por, por, ¿Qué? qué? ¿Puedo, ¿Puedo interactuar con esto? No sé qué es un, un grupo autógeno de esto. Es una burra, como digo yo. ¿Eh, eh? ¿Qué tengo que pulsar aquí? A la E. La E, la E, la e supongo. Espérate, espérate. Que el retrasado no, volcas. No. Yo ya he tirado nada todavía. Sí, día, ¿eh? sí, sí, sí, correcto, correcto. Vale, vale, vale. Le estoy dando electricidad a algo. ¿Y aquí qué hay? Una palanca. ¿Dás electricidad ¿vale? algo. le electricidad estoy... algo? Le acabo de dar electricidad a algo. ¿Qué? No lo Vale, hago. vale, ahora la cámara funciona. ¿Ahora la cámara… Vale, vale, vale. Pues eso es lo que te tenía que dar yo. Vale, vale, vale, vale. Nice, nice. Vale, estoy reproduciendo el vídeo, vale. ¿Qué, ¿Qué es el vídeo? Supongo que la partida, porque otra cosa aquí sí, el, el papá, niño es no, de la No es jodas. De partida, de pues vamos a indicar esto, te vas a cagar. ¿no? Sí, sí, mira, ahora me sale como para mover las fichas. Dime. No jodas. ¿Es una partida toda? A ver, puede ser muy largas, eh. O bueno, muy corta, depende. Espérate. Me, me, ¿me tienes que decir lo que tengo que poner. Vale, meter, vale, no? va, vale, vale, tienes que ponerlo. Tienes que hacerlo un jaque mate, eh. Ahora te explico. Ole. A mate ahí. Perfecto. Pero que me estoy muriendo aquí ya, eh. Voy, voy. Voy. Voy. Voy, chico, voy. Una loca No la vale. hermana que está Dime El peón blanco Blanco O sea, voy el, el cuarto peón blanco no, Empezando dos, tres, por la derecha Vale, empezando por la 1 Una, dos, tres, cuatro Correcto, sí Vale, muévelo dos posiciones hacia adelante Nice, correcto Vale, vale vale Ok De momento Vale No, no, o sea, vas bien ¿No? Sí, sí sí sí De momento no ha pasado nada Vale No me ha matado nadie El siguiente movimiento es... Tienes que mover tú también las fichas negras o se mueven solas mm, Veo que las tengo que mover yo porque si no, no me dejaría... Sí, sí, sí, sí, sí, las tengo que mover yo ¿Las negras también? Sí Sí, sí, sí Vale, pues el, mismo, el peón que está justo enfrente del tuyo Sí El blanco, tienes ¿Sí? que moverlo a ponerlo justo enfrente del que has movido tú Vale Vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien De momento, nada Vale, el siguiente es, a abajo, abajo a la derecha tienes un alfil. A ver, miro desde, desde las blancas, abajo a la por, derecha. Por eso, por eso, abajo a la derecha tienes sí. un alfil. Sí, correcto. Lo muevo vale donde? Tienes que moverlo Uno, dos, a, en tres. diagonal hacia la izquierda, 3 vale. vale, perfecto, perfecto, perfecto. Okay, Entonces, nice. el segundo peón, empezando desde la izquierda, negro. Sí. Muévelo una posición hacia adelante. ¿Una? ¿Una solo? sí Vale, bien, ¿ok? Vale. Yo voy a reproducir el vídeo, tío. No jodas. Sí, es pues que no me acuerdo de este tengo dudas de esta. A ver. Tú, pero, pavila que esto se me está cogerando la pantalla. Ya, ya... A ver, el vídeo, el vídeo va al ritmo que va al vídeo. Vale, bueno, vale, vale. No, vale. no, no me empujen rápido aquí. Si, si me has dicho que has encontrado la cinta y que has puesto el cassette, veo que tecnología punta no es... <risa> Vale Dime, dime La reina, la reina Negra, negra toca, blanca, la... blanca, blanca, Blancas, blancas, blancas. La, reina, bla, la reina blanca Blanca, blanca, sí La reina Tres en, tres en diagonal hacia la derecha Vale ¿Que, que queda en paralelo con el... con... ¿no? Con el peón ¡No! no He vuelto a empezar Vale, era este aquí Este También Luego era el alfil Aquí Tres, este, el alfil era en tres no, mierda, me he equivocado otra vez, me cago en la puta su... Vale, vale Calma, calma, Peón, calma. peón Alfil eran ¿Esto? tres cu vale Después del alfil, el peón de delante del alfil ¿No? Uno O el segundo el segundo. El, el segundo desde la izquierda Vale, uno, luego la reina La reina dos en diagonal Ah, uno, dos, vale, vale, ¿y ahora? Que no ahora, mierda, ¿eh? el caballo De la izquierda De las negras pero mirando desde el color blanco, ¿eh? Izquierda. Sí, sí, sí, vale. El caballo El caballo de la izquierda de las ¿Sí? negras lo pones al lado derecho del peón que has movido hacia adelante. Vale, Del correcto. derecho que has movido hacia sí, adelante. Sí, y ahora? No veo nada. Ahora ¿no? tu reina Sí. La, la tiras todo recto. Sí. Hasta matar al primer peón. Correcto. Vale. Ya. ya yo ya, ya, ya, ya! yo yo yo yo. Ya está, ya está. está. Uh, vale. qué tensión tío, es que no había ya una mierda tío, wow, es que se, se, te, se te nubla todo, bueno se, se te pone como de esto y, y que no hay maneras tío bueno, tengo aquí un pasadizo de un libro que supongo que vale, yo aquí tengo varios libros y mis libros tienen tanto texto, guiando como símbolo, vale ahora te digo eh, el diario este, el gato gordo Sí. El pepinillo con dos bolicas con una línea en el capullito y como si estuviera una antena, como si tuviera una antena pequeñica. El gato fino. No, gordo. Mm. Gordico. Correcto, el gato gordico. Uh... el pepe... no, tío. Es un pepinillo vale. un poco, así como el primero Pero más grueso Con la puntita Como si fuera una antena solo Un palo el... y, y cortado por el capullo como ¿El gato gordo en qué sentido? ¿De cuerpo o de cabeza? De cuerpo De Espérate, cabeza es el mío eso. Es el mismo, creo No encuentro el puto libro Vale, vale, vale, lo tengo, es como, el siguiente es como un tío con los brazos muy largos de hacia abajo Sí, el tercero el, el último es un candelabro, el penúltimo es un candelabro con rombos arriba Sí Y el otro es un niño en barca redonda con un circo en medio de la cabeza Sí Vale Vamos, va, que esto no lo sacamos ¿Para dónde va? Ah. Vale En la esquina del oeste empie Empieza tu aventura Vale, nice Camina hacia el norte Pero cuidado tu paso Antes de llegar a la última baldosa Tienes que ir hacia el este Pero no te dice cuántos pasos tienes que hacer al este ¿Me las voy a pillar no? Sí, sí. ¿No te dice cuántos? No. ¿No hay un número por ahí? Porque estoy, estoy vendido, estoy vendido. Estoy muy vendido. Dice, empezando desde la esquina de del oeste, oeste hasta el sigue final. caminando hacia el norte, pero vigila tus pasos. Antes de llegar a la última baldosa, tienes que ir hacia el este. Pero ahora qué. ¿Saltos? Vale. ¿Has hecho dos. ¿Cuántos pasos? Has, hecho, ¿Has ido hacia el este? No, estoy al mismo lugar. Prueba, campo. Hacer, prueba no. a hacer dos pasos hacia el este. Una y dos, vale. Y ahora norte. Ahora, no, no, no, no. Una hacia el sur. Una hacia el sur, ¿seguro? Sí, una hacia el sur. Sí, correcto. Vale, ahora ves hacia el muro del este. Vale, recto, ¿eh? O sea, todo hasta el muro, vale. Vale. ¿Y ahora? Sí. Y ahora tendrías que poder llegar a la puerta. Sí, papi, sí. A ver. Gente feliz, ¿no? Hemos dicho que, que te había dicho antes. Era... Eh... Un... Espera. Que vale. lo escucho otra vez, ¿eh? Vale. Es a darle a reproducir que aparece la marioneta. Así que... Vamos a pensar un poco. Era un, antes de darle, era un reino lleno de vida Un reino, pues reino y gente, punto, ya está Vamos a poner solo esto Vale, te he pasado el rey, ¿no? Sí Pues el rey lo quito no sé, vale. qué, no sé por qué te lo estoy pasando ¿Ya está? ¿Te, ¿Ya está afuera? Eh, sí, el rey está fuera Vale, te paso prueba, la... ¿Probamos eso? ¿El castillo de la gente? Porque sí, si podría, castillo, claro. gente, rey reina no funciona Pues claro, pues lo vamos a probar así de esta manera A ver... Vale, no te lo paso, es la otra, vale, la otra manivela, vale, ahora, del otro lado, es que... Vale, te lo estoy mandando, ¿vale? Vale. ¿Cómo lo ves? Ahí, ahí, ahora está en el centro. ¿Sí? Vale. qué te, sí. No sé qué te hago? A ver, prueba a sacar la multitud. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, está aquí, está aquí, vale, vale. He hecho esto, ¿no? Vale. a va, que lo estoy metiendo otra vez para adentro. Qué gilipollas, tío. Vale, va. Te lo paso, ¿eh? La gente, a ver si es eso, tío, si no, mal rollo. Sí, los veo, los veo. Vale, están vale, dando... voy a la, le, le voy a dar reproducir, ¿vale? Déjalo así. ¿Así? ¿Ya está bien? Sí. Dale a reproducir. Yo vale. Doy. ¿Las ha guardado, no? Hostia. Te, la, te las ha guardado. Eso significa que. Ha... A ver. Pero, tío, no. Ma, no, hemos algo hecho mal, ¿eh? Porque no he podido hacer la cena. Está aún la pues, cena. ¡Coloca otra vez! ¡Coloca otra vez! Joder, vale. Lo que teníamos. Te paso la gente y ahora te paso el, el de esto. Madre ma mía De verdad que la marioneta se detrás, tío, da un mal rollo Qué no, no, no, no, me lo no, veo, no, lo no, veo no, no. Vale, ya está Vale, este. saca el castillo Vale, te lo estoy pasando ¿Está ahí? ¿Se ve? No, no Vale, pues el otro Vale Ahora sí Vale, vale, vale Vaso el ritmo Vale, avísame ¿Ya? Sí, dale a esa este. Vale, ahora, ahora, escena 2 Vale, perfecto Perfecto. Ahora te paso otra vez el... Vale, un castillo con su rey y su reina. Pues más claro que el agua, tío. Bueno, su rey y su mujer. Pero bueno, la mujer del rey sabemos todos que es la reina, ¿no? Yes. La coja en botella, horchata. Horchatica, tío, de toda la vida. Horchata, horchata, horchata. Usted, ahora ven el veranito la horchatica como entra, eh, gente. A ver, ya está el de esto. Ahora te paso el rey, que es el este. rey y la reina. Muévelo todo lo que puedas hacia mí. Sí, sí, sí, sí. Voy, voy, voy. No sé dónde sí, es que... hacia ti. Yo tengo unas palancas. Vale, ya nada. está. Ya está, ya está. Sí, ¿Y vale, ahora... Pues Tú sigue, ahora la reina. Ay, que tocado. Este no es. Es este. Este tampoco, tampoco. Es este, es este, es este. Vale, vale. Sí, ya sale, ya sale, ya sale. Ya, ya, ya. El del medio es la gente. Es vale, el... da... dale escena. Le la escena. ¡Ole! Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos que lo no vamos. ¿Qué te pasa ahora? A ver. Todos eran felices y todo estaba bien. Ha repetido todo dos veces. Prueba a sacarlo todo. Lo saco todo ahora. Sí, todo, todo. La gente, la rey, el falta, la rey. ¿Qué falta, qué falta, qué falta para sacar ahora? El rey y la reina. Vale, y ahora que he sacado, vale, la gente supongo. Ahora voy sí, a... a la gente, vale, sí. te voy a pasar el, vale. el rey. Estás sa está sacando al rey. Correcto. Vale, ahora fal falta la reina. Vale, y ahora falta la reina. ¿ok Va para allí, va para allí. es chungo Joder, de sí. cojones esto, eh. Vale, eh... Dale a la escena. ¿Le doy ya? A cena escena. ¡Ole! cena 4. No, no, no, es que no... ¡Fua! La varieta está muy cerca de mí, eh. Sí, la vas a cerrar ya. ¿Qué, cuántas hay? Hasta que ¿Cómo? Hasta que el rey nos mató a todos. O sea, ahora tengo que poner el rey. Bueno, esto, esta espada ahí, ¿no? Pero tengo, qué? pero tengo, que, tengo que sacar algo. ¿Qué, qué saco? El Saca... rey. El rey, ¿no? ¿Qué? ¿Tienes alguna figura más? Sí, tengo como el rey con una espada. Pues si el rey nos mató a todos. Pues pongo... Quito el rey y pon, el rey, pon el rey con la espada. Vale, vale, vale. Quito el rey. Estoy quitando el rey, ¿no? Sí, y pones el rey con la espada. Vale, ahora pongo el rey con la espada. Guau, esto. No veo nada yo, eh, de la cena ni nada. Se preparó. Vale, Se preparó. está el rey ensangrentado delante de la gente. Da la escena. ¡Sí! Vale, perfecto. Ole. Ole. ¿Y ahora qué pasa? Escucho, escucho como... Dice... Dicen... El rey... Sí. Se mantenía de pie ensangrentado. Ah, vale, te tengo que poner la, la lucecita esta de blue Vale, voy, voy, voy, voy, voy. voy. Pues po, po, pone el rey con la luz. Eh, el castillo no, el castillo no, ¿no? No dice nada, dice, dice solo, el solo el rey. el rey. Ensangrentado. El rey, se fue a tomar por culo. El rey no se fue a tomar por culo. Vale, ¿está la luz ya encendida de sangre o…? Sí. sí. ¡Oh, se ha yes. la trampilla! Yes, papi, yes, yes. A, to a, a, a tomar por culo la chaval. Venga. ¿Sabes? A mí también se me ha abierto una trampilla. ¡Hola! Vamos a ir por detrás. A ver, ¿puedo, ¿puedo bajar o no? Sí, voy a bajar. Mío, ¿Qué pasa? Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, brode. Ahí está, vamos eh, o a sea, ver sí. qué pinta que tienes, ¿no, Nen? No, no, no, no te has dado cuenta, ¿no? No, no, no, no me he dado cuenta ¿no? Gírate, gírate Vale, ¿qué? ¿Ahora ¿qué? ¿Ves la puerta, no? Veo la puerta ¿Pusa? Cuando has pisado Cuando has pisado, eh Si pisas eso cierra ¿Sí? la puerta Ahí debe haber otra A ver, tú pulsa A ver Pulsa, pulsa Deja pulsado. A ver Debe tener algo, ¿no? Ahí, ¿o qué? ¿Cómo lo hacemos esto? A ver si apagamos algo. A ver. Lo lo, lo, lo, típico de estos juegos, ¿no? Tiene que haber una, una, una caja o yo que sé o algo. ¿no? O apagar las luces, apaga, apaga, apaga, apaga, apaga, apaga. Apaga las que estamos cara. ¿eh? Apagará, apagala. Porque un da de esos, hay un teleport de esos no, no funciona, ¿no? No a, ver, aquí a ver, no. a ver si las apagas todas. No funciona. ¿Dónde estás, tío? Aquí. Ahí. A ver que si pasa. Pasas, pas, paso yo. A ver si... Espérate, que queda... ya estoy apagado con las luces. A ver si puedo abrir una pestaña o alguna palanca o cualquier cosa, a ver. A ver, dale. Vale, estoy fuera. A ver, deja de pulsar. Deja de pulsar, deja de pulsar. Vale, ahora yo no puedo hacer nada, ¿no? Estoy Ponte debajo, ¿eh? si, a ver si tu cuerpo no... A ver, a ver, a ver. Deja que no se cierre la puerta baja bájala, bájala, bájala, bájala, Hostia, me, me hace... Me, me hace bloque. A ver, ¿vuelvo a bajar? No, me, me... separa. A ver, déjame a mí. Voy, voy, voy. Espera, espera. Voy a, voy a coger algo por aquí. No jodas. Back into... Your... <ríe> ¡Me salgo yo corriendo y te deja solo! <ríe> Qué, Qué putada, como... tío. Qué putada, tío. <ríe> ¿Era el sacrificio necesario? Pues igual sí, gente. Pero bueno, gente, ya lo, habéis visto. Ya lo sabéis, gente. El sacrificio era necesario. Siempre tengo que sería serio el sacrificio. Ya, ya te lo digo. Bueno, gente, pues aquí se acaba el juego, ya no hay más, es así de fácil. Hay otra expansión, se puede hacer muchas cositas más, hay cositas, pero ya si pago esto es gratuito. Si queréis esto, os dejaré el link por aquí debajo, para que si queréis dejarlo jugar vosotros o cualquier cosa. Y nada, si os gusta este tipo de rol, cositas así, ya sabéis, un me gusta ahí todo flamica y un comentario... A ver si he hecho bien de dejar el Tony ahí en el de esto y salvarme yo, ¿eh? ¿Puedes, y nada. Puedes un comentario, puedes un comentario para que juegue Juegos de Terror conmigo No, eso no, eso, eso gente da, da, da, no, ¿eh? Da, da, eso, dejalo, eso gente no. Y pues yo, nada no, yo os daré mi like, tranquilo ah, A eso me gusta Un comentario para el Tony Nos vemos, ¿vale? Hasta la próxima